Y decimos que es vecina de nuestra ciudad vecina, nuestra ciudad vecina gaucha, General Madariaga, pero también es parte de la comunidad del Partido de Pinamar. Estamos hablando de la doctora Patricia Villafañes, ¿no, Emi? De la doctora Patricia Villafañes. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días para mí, ¿cómo están? ¿Todo bien, vos? Bien, acá estamos, todavía trabajando. Muy bien. A full, ¿no? Es... Sí, estamos un poquito exigidos, pero bueno, es lo que pasa cuando suceden estas cosas, ¿no? A nivel mundial, este, bueno, que es la, es la carrera contra el reloj, de tratar de prepararse, de tener todas las cosas en condiciones para cuando, cuando llegue, ¿no? Que nos dé nos tiempo a, a prepararnos y a tener los protocolos armados y a leer y estar informados para que justamente podamos resolver los problemas de salud de la gente sobre todo aprender a cuidarnos, ¿no? Tal cual. Te vi un poco exigida de ese estiramiento, ¿no? De la palabra. Respiraste hondo y dijiste, un poco exigida. Este, yo creo que en estos momentos donde las cosas están de la manera que están, yo también estoy claro. eh, sufriendo o, o llevando adelante una cuarentena independientemente de que debo salir a trabajar todos los días. Pero en realidad, eh, esta es una situación que no, no solamente modifica la actividad diaria, sino que nos modifica el pensamiento, nos modifica el pensamiento, nos, nos modifica el sentir. Sí, claro. Entonces, eh, después de tantos días y de, y de leer información y de tratar de actualizarse y de estar acá en, en el día a día, ¿no es cierto? En lo cotidiano, este uno se va modificando. Claro. Y a esta altura empezamos a sentir la carga, ¿no es cierto? la situación de estrés a la que venimos todos, ¿eh? estoy hablando de sí. todos en general, este, que venimos sufriendo día a día. Los que estamos dentro del sistema de salud y los que estamos fuera del sistema de salud. Bueno, hay, una de las preguntas que quería hacer, Patricia, es eh, bien eh, es que es de público conocimiento, que hay muchos eh, de tus colegas que están... Eh, que se infectaron ¿no? con, con el COVID-19. Madariaga, ¿no? Eh, ¿Qué recomendaciones o qué protocolos, no te digo obliga, pero eh, les exige a los médicos, a todo el personal hospitalario, que utilice como para cuidarse, ¿no? Eh, bueno, existen los. El, la primera cuestión y la más importante es que desde que esto se inicia, desde el momento que se inicia, dentro del hospital se arman los. Comité de Ética y de eh, y Científicos, sí. donde vos tenés incorporados este, distintas especialidades. A su vez, eh, armamos equipos de jefes de servicio, donde incluimos también a todos los jefes de servicio, como digo, y, eh, laboratorio, farmacia, administración, dirección administrativa. Porque de esa manera, cada protocolo que vos elaboras, cada cosa que vos haces, es la, para que todo el mundo tenga la misma información. Claro. ¿Y cómo hacemos? Eh, bajamos las normas, se hacen los protocolos, se leen los protocolos de nación y de provincia, se consensúa y se habla con, las, eh, con la gente que trabaja en el hospital, con los jefes de servicio del hospital, más este, las infectólogas del hospital. Una, adulto, una de adultos y una pediatra. Eh, consensuamos y adaptamos las medidas a lo que es nuestra realidad sanitaria local y económica local. Sí. Eso es lo que le bajamos a los colegas y después, independientemente de eso, eh, armamos los kits de protección personal. Eso significa el, el, el camisolín, el baldijo, las botas, las alzabarras, las máscaras, los N95... En eso va también, como dije, el equipo de rayos, si vos tenés que hacer una biografía. Vamos incluyendo dentro del protocolo cada uno de los sectores del hospital. Claro, perfecto. De, de los que deben intervenir en cada situación. Bueno, y que eh, el médico termina la guardia de 24 horas y se va a la casa. ¿Qué, qué sugerencia qué recomendación le dan a todo el personal del hospital eh, para cuidarse o, o, o se supone que ellos tienen que saber y es como una vez que sale del hospital hace vida normal digamos o hablando vida normal no que puede salir sino que eh, cumple la cuarentena pero eh, desde el hospital a, a la casa, ¿qué cuidados ustedes les sugieren que tienen que tener? cuidados que tuvimos que tener toda la vida. Cuando vos salís de tu lugar de trabajo, ya sea 12 horas, 8, 6, 24, depende del lugar y el sector del hospital donde estés trabajando, la ropa con la que vos estuviste trabajando, debe sacarte la. Tenés que cambiar. Lo ideal es bañarse, cambiarse la ropa, sacar la ropa que estuvimos utilizando, esa ropa va a una bolsa, y esa bolsa va a casa para su desinfección, o sea, su lavado. Bien. El lavado de la ropa es jabón y la temperatura del agua es el agua tibia, 30 grados, prácticamente temperatura ambiente. Eso es lo que debemos hacer, que debemos hacerlo toda la vida. Claro. que no debemos circular con la ropa de trabajo fuera del hospital. Eso no es de hoy, eso es de toda la vida. De toda la vida, sí, sí. Claro. Bueno, eso es lo que hacemos. Bueno, eso es pero lo que nosotros decimos, tenemos que cuando entramos a la guardia nos cambiamos, nos ponemos el agua, por ejemplo. Y agarramos todas nuestras cosas. La bueno, pero manos, Patricia, cuando yo me acuerdo de ser chico y llegar a mi casa, por ejemplo, del colegio, y antes de entrarme a almorzar me decían a lavarte las manos y la cara. Sí. Son cosas que uno, digamos, la tiene de chico, eh, que no debería ser impedimento ahora, pero vos fíjate que vos preguntás de 10 personas cuántas, antes de esto te digo, ¿eh? Llegan, sí. llegan, de la casa, llegan de la calle y se lavan la, las manos y la cara. No, seguro. Seguro. Es sí. cierto. Tenemos que volver a esas cosas. Claro. La higiene, la higiene de la superficie, la higiene de las manos, eh, la distancia social, los dos metros. Que los dos metros es algo que yo insisto permanentemente. y sí, sí, es fundamental. Lo único que nos va a salvar de, de contagiarnos a una persona que lo tiene es la distancia en el banco, en el supermercado, nos va a salvar la distancia. Y una Ahora, cosa que es fundamental es que la gente no termina de entender todavía que, es que estamos en cuarentena obligatoria. Sí, pero aparte salen, salen en los salgo autos. Solamente, salgo solamente claro. en el caso de la necesidad de salir. No salimos a las... A ver, de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, por lo menos acá que toca la sirena los bomberos. No, el, no es que el virus no circula, ¿eh? no es que no lo vimos porque no anda el virus. El virus está, está en las superficies, en las cosas que se tocan. Claro. Entonces, no salgo porque salgo en el auto y salimos tres en el auto, vamos dos al supermercado, ¡ah, te acompaño, vamos! No, salgo por lo neces lo, lo estrictamente necesario e imprescindible. Claro. Esto, eso, si vos, es una de las eh, cuestiones que no, no terminamos de entender. Vos hablabas recién, ¿no? Del doctora de los cuidados, ¿no? Si la gente tendría este, estas precauciones de llegar a su casa, tener que desvestirse, lavar toda la ropa, irse a bañar, irse a bañar y ponerse otra ropa, eso es tan tedioso de hacerlo antes de, de comenzar algo que creo que se cuidaría más en no salir. Y sí, muy probable. Como las que si los que meses, van en, en auto van cuatro personas. Bueno, justamente. No, no. Es lo que yo digo, por eso la gente toma esto de, la, de los mandados de la mañana, de los permitido de circulación permitida, como que hacemos vida normal. Y no claro, hacemos no vida normal, porque la cuarentena no se levanta de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Claro. Debemos respetar el aislamiento obligatorio, estamos todos en cuarentena. Nosotros salimos porque venimos a trabajar, pero... No es porque uno sale por gusto. Y debe mantener, el resto debe mantener la obligatoriedad del de aislamiento y salimos para algo imprescindible. Bueno, ¿sabes lo que nos pasa a nosotros, Patricia? Nosotros tenemos al presidente de la empresa y al director 50. médico de la empresa acuartelados hace un mes más o menos, que no salen. Miguel Coloma y Teodoro están en, encerrados hace aproximadamente un mes y no salen ni ni a regar las plantas, ¿entendés?, y cumplen sí. la cuarentena. Pueden trabajar de su casa. Pueden ¿no? trabajar de su casa, exacto. Claro, pueden trabajar de Es casa. muy importante, es muy importante, coincido con vos en esto de bañarse, en esto de... de la higiene de, de las manos, la higiene, la higiene de las superficies, la higiene nuestra, cuando entramos y salimos de nuestras casas, porque exacto. no solamente por nosotros, sino por los, los habitantes de la casa, por nuestros familiares, los que comparten la casa con nosotros. Es por eso uno tiene que ser tan precavido y tener tan, tomar todas las precauciones posibles. Porque Patricia, no te dice dónde está. ¿no? Claro, Nosotros, no avisa. Limpiemos, limpiemos, limpiemos las superficies, usemos el alcohol diluido, usemos usamos el agua y la lavandina, quedémonos en casa, por favor, no tenemos que salir a circular solo los que tienen que sí o sí salir a trabajar porque obviamente el más no queda es otra. Todo y porque no queda otra posibilidad y porque uno no puede vivir sin trabajar y eso obviamente no hace falta ni que lo disputamos, es real. Perfecto. Pero yo veo que gente sale todos los días. Las cosas en los supermercados todos los días, chicos. Sí. Sí, igual Madariaga cumple, me parece, eh, por lo que uno escucha, eh, de la región eh, está eh, es el que mayor cumplimiento tiene de la cuarentena, ¿no? Sí, pero de todas maneras insisto, sí pero acá ves también mucha gente que sigue saliendo por ahí sin necesidades. ¿eh? Claro. hay mucha gente que sale porque es como que me explican los talones. Claro, hay, cosa, hay lo que pasa que lo hablábamos ayer hay gente que está acostumbrada a eh, hacer sus cosas todos los días y que esto sí. es un puñal en el corazón Sí, sí, sí, sí, Pero bueno, es una manera de cuidarlos, ¿no? También Perfecto. Patricia tiene, pienso, ¿no? Eh, que ver en el caso que María no tiene casos, ¿no? No tiene, no tenemos casos, nosotros no. no. Nosotros no tenemos casos todavía, gracias a vos, en ese aspecto estamos muy tranquilos. Qué suerte. Y eso no hace confiar a la gente y si no hay casos, está Pinamar, está Madariaga cerrado. Yo eh, creo que piensan, que muchos pensamos, ¿no? no no nos va a tocar a nosotros esto es mucho, esto es muy exagerado, claro. la mucha gente se piensa así, que esto es una exageración, que esto es una barbaridad, que no, que no es para tanto, que eh, por ahí uno a veces me parece que creo que fue lo que pasó en muchos países como en el de España, que no se le dio la importancia que se debería darle subestimaron. Y subestimaron, subestimaron exactamente el virus, pensaron que no era para tanto y se tomaron tarde las medidas. Y yo creo que en Argentina todavía nos está yendo bien, porque evidentemente el hecho de eh, hacer esta cuarentena obligatoria para todo el mundo fue lo que a nosotros nos permitió estar como estamos en este momento. ¿no? Claro. claro. Ahora, Patricia, una pregunta. Te saco un poquito de Madariaga. Vos tenés un familiar que está estudiando medicina en La Plata, ¿es así? Sí, sí gracias a Dios está acá en Madariaga conmigo. Ah, bueno. Yo te iba a preguntar, ¿cómo sigue? Porque esto es eh, facultad, obviamente no hay. Eh, no. ¿Qué se sabe? ¿Cómo, ¿Cómo se va a seguir en sí. una carrera tan específica como Medicina? no Particularmente lo que decidió la Universidad Nacional de La Plata es la modalidad online, como todo el mundo. Están cursando todo por Internet, ya son las clases y las evaluaciones todas por Internet. Y les llegó una notificación de la universidad donde dice que la modalidad virtual se extiende hasta fines de junio. Ah... Eh, Uh, se nos se cortó, cortó la comunicación, sí. Ahora la llamamos, esto le sucede a la doctora, Creo que nos dijo? <risa> sí, sí, sí, nos había después dicho de tanto que tiempo, de... sí, sí, sí, sí. Nos, nos, Les había dicho que esto es lo que lo que le sucede, a ver si nos puede atender. Ahí estamos, ahí la estamos llamando. A ver, a ver. Eh, estamos hablando con la doctora Patricia Villafáñez desde Madariaga para que nos cuente un poquito la situación Ahora sabemos que la ciudad no tiene casos Sí, toman, mirá eh, la, la semana pasada tuvimos que ir a hacer un, una situación médica madariaga Y nos contaba la gente de seguridad Que la entrada donde está el Cristo Está totalmente bloqueada Han puesto arena, han, han puesto vallas eh, De todo un poco a todo Hola doctora Hola, ¿qué está. Ahí está. se cortó. Ahí está. Es mi teléfono, es mi teléfono. Sí, sabíamos, lo dijimos recién. <risa> <¿Qué sabes? risa> que vos nos habías dicho ya. Que sí, si es cierto, no, no te dejes hablar. se corta, no importa con quién hablando, se corta. No importa con quién esté hablando, se corta. <risa> <risa> Bueno es muy democrático el teléfono, igual que yo. <risa> ya está, suficiente. <risa> Patricia, una, una pregunta, porque sabemos que también eh, estás acá en Pinamar. Acá en Pinamar sí hubo dos casos. En Pinamar hay gente que está en cuarentena, cuarentena. obligatoria. obligatoria. Sí. Eh, ¿Cómo lo ves eh, desde Pinamar y desde Madariaga con, con respecto a estos casos? El, eh, Vos sabés que mm, em, me queda como a los tipos de Pinamar, eh, el, el, el primer paciente, el señor, que tenía una enfermedad de chagas uh -huh. eh, que por ahí no estaba muy claro el ex epidemiológico, como, como para pensar que podía ser este, un portador. En realidad, este, eso fue lo, lo que por ahí este, nos, nos colocó un poco, por decirlo de alguna manera. Claro. De todas maneras, un paciente que eh, se le diagnostica el coronavirus es el isopado, en 24 horas se tiene el resultado, quedó internado y 72 horas después, o 4 días, 5 días después, supongamos como un plazo máximo, se hace un hisopado y ya se había negativizado. Claro. Este, pero bueno, eh, existe la posibilidad y volvemos a hablar de lo que hablamos, ¿no? Esto de cómo uno se cuida porque el portadores es sintomático. O sea, claro. El, el problema son los, los que no tienen síntomas, ¿verdad? Exactamente. Los que no tienen síntomas que pueden llevar el virus y estar contagiando y por eso por eso el aislamiento obligatorio para todo el mundo, por eso el distanciamiento, el distanciamiento social y por eso la medidas de higiene para todo el mundo de la misma manera. Bien. Tal cual. Bueno, nos vamos con esto, ¿no? Nos vamos con quédate en Casa... Exactamente. Eh, el virus no te va a ir a buscar, vos vas no. a ir a buscar al virus, así que se, hacete amigo de vos mismo, no seas tu propio enemigo. Exactamente, y nos quedamos en casa. Bueno. Es la manera que tenemos de cuidarnos. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Gracias, Patricia, Patricia un placer. Gracias, y como siempre, muy, muy clara en tus conceptos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarnos y por difundir estas cosas que son tan importantes para que toda la comunidad vaya entendiendo por dónde, cuál es el camino y qué es lo que tenemos que hacer. Dale. Que tengan buenas tardes, chicos. Cuídense Dale, mucho. saludos para Vos allá por, por los pagos gauchos, ¿eh? Bueno, gracias bien. igualmente para ustedes, hasta luego. Dale, chau, Cuídate, chao chao. La doctora Patricia Villafanes. Más clara imposible, sí, una claro claridad. Sí, sí. Bueno, vos sabés que Patricia, en nuestros comienzos, ya por el 2006, fue nuestra primera directora médica antes que asuma a Miguel. Y la verdad que, de igual manera que Miguel, son muy claros en los conceptos. O sea, sinceramente, eh, da gusto escucharlos hablar. Primero por la sabiduría médica, por la experiencia que tienen, ¿no? Tantos años de médicos. Y después por lo, la, la calidad humana que tienen. Sinceramente, es eh, un gusto y un placer hablar o haber trabajado con ellos. ¿no? maravilloso bueno Emi nos despedimos por salud radial dale. seguimos en el magazine qué te parece dale buen fin de semana nos vemos el martes cuídate sí vos también me cuido sí bastante <risa> Llega a tu casa y la bañate sí, bañate en sucio olvidate. te acordás como le decíamos a los chicos bañate sucio <risa> bueno a bañarse ¿eh? cuando se sale se tiene que llegar a la casa a bañarse y se tiene que sacar toda la ropa tomar la distancia como dijo la doctora cuidémonos sé tu amigo no tu enemigo el Son virus no te gusta básicos básicos y que lo puede cumplir cualquier persona Fundamental. No es nada complicado, no necesitas dinero, no necesitas nada, solamente cumplir con algo básico. no Agua y jabón, y jabón de la ropa también, por eso sí, no hay excusas, no, no. ¿eh? jabón blanco es el mejor jabón. No hay que usar el, el, ese cremoso, hay que usar el que tengas. El que tengas, tal no. cual. Ya venimos, estás en la tarde del Magazine.